de maldad Oh Señor, mírame no te apartes de mí me acecha su mal y me quiere arrastrar llevando cautiva mi alma que es tuya y luego que es suya me habrá destruido pero antes de ello no viva ya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 no viva llama ¿Para qué más vivir si es así? Este mundo no tiene valor De ahí he salido, en él he sufrido Y solo me ha dado tristeza y dolor ¿Para qué más vivir si es así? Este mundo no tiene valor Y ahí he salido, en él he sufrido y solo me ha dado tristeza y dolor